Don Leonardo Arizaga, habitante de la parroquia Chicán, hoy está sembrando. Él junto a su familia, entre otras labores, vive de la cosecha de los cultivos que tienen en el sector. Y aprovechando de la temporada de lluvia, se encuentra labrando el campo. La yunta es importante para esta labor. Ahí tenemos unas cuatro rayas. Y es que tengo... Yo tengo el bus, pero... Pero, pero no me dedico mucho, más me dedico así a la agricultura, ya tengo tiempo Su familia ha venido con él para realizar la siembra eh, Yo desde muchacho comencé la agricultura con mis finados abuelos Don Rafael Zúñiga, Doña Manuela Bueno, mis uh, otros abuelitos también y ahí aprendí uh, cómo es el cultivo de la tierra y es el momento, le enseño a mis hijos y seguimos trabajando, cultivando, son, son terrenos de ellos Me por tanto, trejo la unica sí. usted tiene que estar atrás de la yuca yo me voy atrás de la yuca no, de trejo. también va sacando las malas hierbas si, sí. las malas hierbas estamos cachillos de cebada pare mira y finalmente el arado cubre con la tierra la semilla que después dará origen al maíz una forma tradicional de siembra. El pueblo tiene que, tiene que tener producto. Nosotros somos los, los agricultores que nos dedicamos a sacar al mercado, a veces por lo menos para consumo familiar mismo, y así nos evitamos de que solamente traer cosas del mercado. Pero don Leonardo, cuéntenos cuáles son las partes del arado. Bueno, esto se dice la, la garrocha: ¿para qué? Para a la, los animales, o sea, empujales para que ellos caminen. Bueno, y como siempre, el. El agricultor anda llevando en la una mano pues, la garrocha. Y tenemos también el arado, en la cual este rato hay que sacarle y pegarle una limpieza. Porque si no está limpio el arado, no se puede cultivar bien. O sea, no entra en la, en la tierra. Los, los agricultores, los mayores, ellos saben cómo se utilizan estas cosas. Eh, ahí está, esto se dice cabeza, o sea, por lo general. Y el Don Secox se dice la mancera. Ese es de un, de un árbol que se llama el capulí, de esa parte, o si no también sale del guabo. Pero por lo general en los campos, la mayoría tenemos hecho de capulí. Y el palo este que se llama timón, que la cual estoy golpeando, es, ese es de eucalipto. Tiene que ser exactamente de madera dura para que soporte, ¿no? Eh, a veces toca con algunas piedras, entonces aguanta la, la cabeza. La reja... El rejango le decimos, esas, esas tiras de, de lata. Bueno, pues ya se han acabado las coyondas, las vetas, estamos ya hechos con alambres. Nosotros también modernizamos un poco. Bueno, como le explicaba, pues no, este es el timón del arado. Utiliza también un fierrito aquí, bueno, algunos hacen de madera mismo, pero se llama la clavija, entonces para que soporte al yugo y para que jale la yunta, ¿no? Tenemos aquí conformado un yugo que se llama, este es de madera, igual de madera fuerte. Entonces, y las, las, las coyondas que se llaman las vetas. Eso sale del mismo ganado cuando se les pela o se les compra, pues por supuesto los, ya, ya realizado, ya hechito las coyondas. También tenemos los puntu, puntiles, para, este es un soporte para que los animalitos no sufran, o sea, ellos se sientan también tranquilos para que puedan trabajar. Chuchu. El arado funciona introduciendo en la tierra la punta aguzada de madera o de metal, para separar los terones y arrojarlos hacia un lado, permitiendo la aireación de la tierra. Los animales y el encargado de dirigirlos debe estar en armonía. Leonardo dice que esta tarea es como la escuela, requiere de tiempo para que el animal aprenda. Por eso desde el año y medio de edad a los animales ya se les enseña a trabajar. O sea, se les acostumbra al trabajo ya, se les enseña a trabajar. Ya tienen un, dos años, hasta mucho, en año y medio ya se les enseña poquito a poquito a trabajar ya así, de partes pequeñas así, suaves. Entonces iban cogiendo el golpe. Y el que conduce o el que maneja la ayunta tiene que también saber porque caso contrario, ni la yunta aprende, ni el, ni el agricultor no puede hacer nada. ¿Cuál es lo difícil de coger mayores? Para juventud en especial, porque ya no hay, le digo, los mayores ya van a avance y no hay este, gente quien les enseñe, pues no. Esta tarea, típica de los pueblos andinos, poco a poco se ve reemplazada por maquinaria agrícola, que hacen un trabajo más ligero, pero que no satisface las necesidades del agricultor, dice don Leonardo. No me agrada mucho la situación porque no hace un trabajo así como a uno le gusta. Eh, realmente la máquina es, le digo algo moderno, pero a mí a mí en especial no me agrada, para nada, sino más bien la ayunta. Eso es importantísimo y se siente uno satisfecho, bueno, se desestresa, se siente bien. Ah. Ya chulo. llévale. vale. Ya. Vamos. Oiga, vea, realmente yo le digo Usted verá, bueno, si es que enfoca a todos los sectores de esta, de esta parte, hay partes abandonadas. Son. En Chicán, por lo general, este rato está abandonado un, un 60% de los terrenos cultivables. Pero, ¿qué pasa? Que la migración afectó muchísimo, hablemos, a la agricultura. Se fue la gente, ya se puso más cómoda y, bueno, ya muy poco cultivan. Más se van al mercado y eh, traen las cosas, los productos pero más bien como le digo como mensaje para mi población mismo en general de la parroquia Chicán, en, en su conjunto, utilicemos la yunta, a, a, a, sembremos, pongámonos a, a, a sembrar, todo producto da en nuestros campos, nuestros terrenos son productivos y fértiles, para qué, para evitarnos un poco de la escasez económica, porque hoy en el día está durísimo la economía, no nos alcanza, y le digo también, pues en carne propia sufro eso porque solamente las cosas a través del mercado es bien duro, bien difícil. Más bien teniendo terrenos y pudiendo cultivar, y usted le verá, tengo allá unos ajos, tengo unas coles, y ya nos entra ayuda. Un poco de frejo, y bueno, y así, las personas que nos gusta el cultivo tenemos para entraidarse en algo.